Es una satisfacción un año más estar aquí presentando la 3K Gran Canaria Accesible, un evento deportivo inclusivo, una carrera no competitiva, que forma parte ya del alma de esta gran carrera que es la, la Gran Canaria Maratón. Eh, nos sentimos un poco el alma inclusiva de este gran evento deportivo. Estamos deseando que llegue el día 20 para poder compartir con tantas personas que a lo largo del año ya nos preguntan, nos vemos en la 3K porque se ha convertido en un referente que forma parte de sus vidas por ese valor tan importante que tiene el deporte como herramienta de inclusión social y que aportamos nuestro granito de arena con este evento deportivo que es la 3K Gran Canaria Accesible. Caja 7 Gran Canaria Maratón presentado hoy lo que es el evento 3K Gran Canaria Accesible. Un evento que este año pues vamos a, a, a utilizar el mismo circuito que utilizamos el año pasado, ya que la aceptación que tuvo fue bastante buena, solamente haremos una pequeña modificación que es eliminar los vehículos que estaban estacionados en las vías que utilizábamos. Estamos muy contentos con la participación que hubo el año pasado y esperamos que este año pues el evento cumpla otra vez con las mismas expectativas del año pasado. Agradecer también a Vicente Ferrer por la colaboración que está haciendo con nosotros en este evento, con lo que es la animación en la parte final. Y agradecerles a todos e invitarles a participar el próximo día 20 de enero de 2018 en este evento.